Dale. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Y bienvenidas a todos al primer Festival de Innovación Educativa. Eh, en nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y también de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos a todos por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Jorge Ramírez y hoy seré el presentador en este webinar titulado La impartición de la estadística en tiempo de pandemia. Oportunidades que no se pueden perder. El cual está a cargo de Rafael Avilés y Freddy chuquisana eh, Brevemente, bueno, eh, Rafael es doctor en ciencias de la información por la Universidad de La Habana, Cuba. También es licenciado en matemática, posee la categoría de investigador con CITEC Renacid Perú y es profesor de pre pregrado y posgrado con más de 30 años de experiencia en la docencia universitaria. También buenos días, buenos días. nos acompaña eh, Freddy chuquisana quien es magíster en enseñanza de matemáticas, eh, posee estudios de pregrado en economía y es docente a tiempo completo de estadística en la UPC y también coordinador del curso de estadística descriptiva. Eh, quisiera indicarles que al finalizar este webinar pasaremos una breve encuesta para que puedan responder y tendremos también una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. ¿sí? Y finalmente, si desean compartir el contenido de este festival en sus redes sociales, recuerden que pueden utilizar el hashtag FIEUPC2021 y pueden seguirnos en nuestras redes sociales eh, en Instagram y en YouTube, nos encuentran como Innovación Educativa UPC y en Twitter como arroba innova educa, PE. Gracias. Adelante, Rafael y Freddy. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a, a todos los participantes. Espero que me escuchen bien. ¿Es así? Quisiera comprobar si se escucha bien. Sí. Gracias. Muchas gracias, gracias también. Confirmar. Muchas gracias eh, también al comité organizador y a los participantes. Sí, Freddy. Te escuchamos. Bueno, este es un trabajo que venimos. Este, eh, ya hace buen tiempo, ¿no? Realizando con, con Rafael. Eh, es un trabajo que vamos desarrollando año, año tras año. Y, bueno, nos parece siempre interesante compartir estas experiencias. ¿no? En esta oportunidad, ¿no? Lo hemos titulado la impartición de la estadística en tiempo de pandemia. Oportunidad que no se pueden perder. ¿no? Oportunidad que no se pueden perder. Eh, viendo esta situación actual, ¿no? Que muchos la ven como una crisis como una oportunidad, como la oportunidad de eh, hacer cambios en la impartición del curso de estadística. Bueno, a ver, en principio me gustaría que, que participen ¿no? todos los profesores que nos están acompañando, y para ello quiero empezar eh, con, una, con una pregunta. A ver, nosotros sabemos que la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de, de 9 es 3. Yo me imagino que para todos eso es clarísimo, ¿no? es una eh, cuestión que ha aprendido hace muchos años seguro y la raíz cuadrada de 64 es ¿cuánto es la raíz cuadrada de 64? a ver por favor si me ayudan sí, por favor, sí, participan? Freddy Freddy Freddy eh, a, a ver, vamos a dar un momentico un chance para que puedan abrir las tecnologías, no, no hace falta que sea eh, bueno, bueno, ve, ya, veamos cómo responde no pero ya veo ¿sá? que, mira ya respondió Ani 8, mira, muchas gracias Ani Ani ya nos ha dado la respuesta. ¿Están de acuerdo todos, me imagino, no? Me imagino que sí. Bueno, parece que Ani solamente es la única que ha respondido. Pueden participar todos, por favor, con, con entera confianza? Estamos aquí entre profesores, entre colegas, así que anímense, por favor, todos a participar. Bien, sí, la respuesta es 8. Es una respuesta correcta, Ani. Estamos en una sesión virtual. Nos hubiera gustado tener un premio, algo de verdad, para... Eh, para dar en esta oportunidad, pero bueno, ya cuando sea esto presencial seguro vamos a tener alguna manera de, de premiar sus intervenciones, sus respuestas. Pero aquí hay una pregunta más difícil. ¿no? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 35? Ahí está, ahí sí, un poco más complejo, ¿no? Sí, Freddy, pues, va, Freddy, si, si quieren por el mensaje, ¿no? o sea, por vos también pueden conectar, Freddy. Ah, bueno, me imagino que sí, ¿no? imagino que sí, pueden escribirlo por chat, o por, bueno, por vos, dice... Eh, la pregunta de su respuesta con tres decimales. Ver, eh, solo, para, ah, solo para indicar, que acabo de darles el acceso a todos de abrir sus micrófonos, ah, gracias, como saber, indican gracias. los opositores. Gracias, gracias. Muy amable. A ver, ¿cuál es la red cuadrada de 35? A ver si dan la respuesta, bueno, con unos tres decimales. Es un poquito más difícil la pregunta. Da, ah, mire, la señorita también, ah, no, también está Carolina. Aña Carolina también ha, ha dado respuesta. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién más, se decide? ¿Quién, más se decide? ¿Quién más se decide? ¿Quién más se decide? ¿Cómo lo pudieron hacer tan rápido? No es tan sencillo, creo, ¿no? Raíz cuadrada de 35, es un número que no tiene una raíz cuadrada entera, ¿no? Es un número entero. Ya es una respuesta, creo yo, un poco más difícil. Eh, ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hiciste, por ejemplo, tú, Ani? Si nos puedes comentar. ¿Cómo dieron la respuesta? A Ani nos dice que era un número menor que 36, de repente hizo uso de diferenciales, de repente Rafael, o sea, de repente hizo un trabajo un poco más laborioso, ¿no? Sí, pero sabe, eh, que, sabe que es menor que 36, entonces tiene que ser menor. Bueno, un razonamiento. 36. Sí, un razonamiento interesante. Por acá también el profesor Mario Tiza dice calculadora. Mario, ¿cómo, oh, usted calculadora, lo, haría? Mario. Sí. ¿Cómo ah, lo haría usted, por favor? Solo dos respuestas. ¿Cuántos participantes tenemos? Tenemos 10 participantes, 11 participantes, se van agregando. Entonces, otra opción bueno. sería la calculadora. ¿Qué más? ¿Cuál otra opción podría hacer, profesor B, Freddy? A ver, si usó la calculadora, ¿cuál fue su respuesta, Mario? Si nos puede compartir. Con, con tres dos decimales. decimales. Con dos decimales. Mario con dos con decimales. Tres, con tres. Ah, con tres decimales. Ya. Nos está demorando un poco, ¿no? Raíz cuadrada de 35. Bueno, Mario nos ha da dado una respuesta. Y una respuesta. Ah, Ani nos ha dado una respuesta ya ahora más precisa. ¿Cómo lo hiciste, Ani? Veo que tu respuesta cambió un poco con respecto a la anterior. ¿Cómo lo hiciste ahora? Ah, con la ahora. Muy bien. Gracias también, Ani. Gracias a, este, bueno, a los dos que nos han dado sus respuestas. Efectivamente, esa es la respuesta. ¿no? La raíz cuadrada de 35 es 5,916, ¿no? Y veo que sí, rápidamente pueden encontrar la respuesta con una calculadora. ¿Cómo hacían quizás nuestros padres o abuelos para responder una pregunta de este tipo? Eh, en, los libros, en los libros de matemática, los libros de cálculo, por ejemplo, tenían en las últimas páginas tablas para operaciones un poco complejas, ¿no? incluso una raíz cuadrada de números eh, cuya respuesta no era... Un resultado entero. Y no eran fáciles de, de, de encontrar las la respuestas, los resultados. Entonces, habían tablas para eso. Había tablas también para los, los logaritmos, habían tablas para eh, resultados exponenciales también. Pero, ¿necesitamos esas tablas hoy en día, creen ustedes? ¿Creen que necesitamos tablas para responder cuestiones de este tipo, como la raíz cuadrada de 35? será necesario el uso de tablas, lo cual era seguro para nuestros padres y para nuestros abuelos eh, la única forma de, de llegar a la respuesta, ¿no? A una respuesta precisa. Bueno, creo que estamos de acuerdo en que al menos para encontrar la raíz cuadrada de 35 todos podríamos eh, dar la respuesta fácilmente teniendo incluso un celular, ¿o no? Un celular a la mano, ¿cierto? Con Un celular... Eh, han visto que el celular cuando lo colocas de manera horizontal es una calculadora científica y encontrar esta respuesta para todos sería algo muy sencillo. Y esta reflexión eh, la tenemos también los profesores de estadística. Nosotros en estadística, principalmente en el curso de segundo nivel de estadística, los curso donde decíamos estadística inferencial, pero también en los cursos de primer nivel porque vemos, por ejemplo, la distribución normal, usamos tablas. Usamos tablas. Ese es el 2021 y usamos tablas. Los cursos tradicionales de estadística usan tablas. Aquí una imagen de, de la tabla que utilizamos en los cursos de estadística del UPC. No sé si logran ver cuántas páginas y tienen. Freddy, Las tablas estas que utilizamos, de cuándo de cuán, ¿qué data tienen? ¿Cuándo se inventaron? ¿Cuándo se hicieron? Bueno, para mí es de toda la vida, para mí. Todo, de o sea, todos, aprendimos, todos aprendimos tablas, tablas estadísticas y hoy con la tecnología seguimos con las tablas estadísticas. Oh, ¿Qué pasaría? ¿Mm? Pensando en un ejemplo, pensando en un curso particular de estadística, nosotros tenemos un curso que tiene como 30 secciones. Un curso que tiene, bueno, un curso me refiero, ¿eh? no me refiero a todos los cursos de estadística, un curso que tiene 30 secciones, ¿no? 40 alumnos en cada sección, o sea, hay 1200 alumnos. ¿no? Y si ustedes logran ver, nuestras tablas tienen, bueno, formularios y tablas que usamos en la UPC, tienen 24 páginas, los cuales se pueden imprimir en 12 hojas. Saquen su cuenta, ¿no? 12.000, perdón, 1.200 alumnos, ¿no? por 12 hojas, sale 14.400 hojas necesitamos para imprimir tablas. Bueno, eso hay que sumarle también, que a los profesores, a los tutores, a los ADES también hay que darles las tablas, ¿no? Aproximadamente necesitamos como 15.000 hojas, ¿no? 15.000 hojas para imprimir tablas, lo cual hace unas 30 resmas, no sé si han visto esos paquetes de, de 500 hojas, ¿buen? que justo la imagen que está acá representa todas las, las hojas que necesitamos para tablas estadísticas en nuestro curso, bueno, en este curso particular, eh, pero eso suele pasar en todos los cursos de estadística de la OPC o en una situación normal, no de pandemia. ¿Creen ustedes que realmente necesitamos tablas? ¿Necesitamos imprimir tablas hoy en día? Estamos en el 2021. ¿Será necesario? Ojo, ¿eh? esta, esta, este archivo que muestra las tablas y formulario, es un archivo reciente. Antes de la pandemia hemos gastado esto en un solo curso, en imprimir tablas. ¿no? Y miren todo... Eh, la consecuencia también al medio ambiente, ¿no? Cuando veo la respuesta de ustedes, ya no sería necesario. Es el 2021. Las respuestas que están en esas tablas, ¿estarán en nuestros celulares, creen ustedes? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo usamos? Miren, a ver, un poco para también trabajar la idea, ¿en qué momento... Usamos tablas. ¿Por qué usamos tablas en, en estadística? Eh, acá tengo un ejemplo del tema de distribución normal, que es un tema muy importante en la estadística. Voy a leerlo. Y voy a comentarles cómo se trabaja de manera tradicional en un curso de estadística. ¿Cómo trabajan, les aseguro, la gran mayoría de cursos de estadística, tanto en el Perú como en el extranjero? o las facultades de estadística, ¿no? donde los alumnos estudian pues, estadística como carrera, inclusive. ¿no? ¿Cómo se suele enseñar la, el tema de distribución normal? A ver, aquí un ejemplo. ¿no? Dice, el peso de un artículo se modela con una variable aleatoria, que sigue una distribución normal, con una media de 50 kilos y una desviación estándar igual a 4 kilos. O sea, X es una distribución normal, donde la media es 50, la desviación estándar es 4, entonces la varianza sería 4 de cuadrado. Y la pregunta nos pide, ¿hay la probabilidad de que un artículo elegido al azar pese como máximo 55 kilos? Bueno, solo dice 55 kilos. O sea, la probabilidad de que X sea menor o igual que 55. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cómo es la probabilidad de que X sea menor o igual que 55? Hay una probabilidad para una variable que sigue una distribución normal. En principio debería ser un proceso complejo porque requiere la integral de, de una función de densidad. Que es, que es muy compleja en realidad. Entonces, ¿qué, se, ¿qué hizo la estadística? Bueno, creyó conveniente crear una sola distribución, que es la distribución normal estándar, para la cual podamos tener todas las respuestas posibles. ¿no? Lo que hace un curso tradicional de estadística, convierte una variable que tiene una distribución normal en una variable, para una distribución normal en una variable que tiene una distribución normal estándar, que se simboliza con z, esa variable de distribución que sigue una distribución normal estándar. ¿Por qué? Porque ya cuando tiene la, eh, el problema, incluida la variable que sigue una distribución normal estándar, se puede hallar la respuesta gracias a unas tablas donde nos muestra para cada valor de la variable Z su respectiva probabilidad acumulada. Entonces nos ahorra el proceso de cálculo, que si no, sería un proceso muy engorroso. Entonces, eso es lo que se hace, se convierte la pregunta que originalmente corresponde a una variable que sigue una distribución normal, a una variable que sigue una distribución normal estándar. Entonces, la pregunta ya no es la probabilidad de que x sea menor que 55, menor o igual que 55, sino la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,25, ¿no? expresado en términos de esta variable z que tiene una distribución normal estándar. Luego, lo que se hace es eh, buscar cuál sería el valor de esta probabilidad a partir de las tablas de probabilidades, ¿no? Acá hay un esquema gráfico que representa como una variable que sigue una distribución normal, ¿no? Se puede llevar a una variable equivalente a Z, que es una distribución normal estándar, con la intención de poder encontrar la respuesta de probabilidades en la tabla que corresponde a la variable Z. ¿Por qué lo llevamos a la variable Z? Porque si no sería prácticamente imposible tener tantas tablas, ¿no? Como distribuciones normales existan sería prácticamente imposible. Entonces se lleva la única tabla que es la distribución normal estándar a la tabla Z, y así encontramos las probabilidades. Ese proceso que ha seguido eh, la estadística durante muchos años, que es como aprendí, bueno, como aprendí yo, como estoy seguro que aprendió Rafael a trabajar las distribución normal, como aprendieron nuestros profesores, ¿será necesario hoy en día? ¿Será necesario llevar a, a Z? Para re sí, Freddy, responder esta Freddy, pregunta de probabilidad. Sí, Freddy, eh, estaba buscando, mientras usted estaba hablando, estaba buscando en Internet, la, la, dice, dice el siguiente criterio de búsqueda, origen de la distribución normal, ¿cuándo fue creada? Y me responde, eh, es Internet, dice que fue creada en el siglo XIX, o sea, en 1800. Desde 1800 trabajamos con la misma tabla, interesante, y manualmente. O sea, tiene una larga historia, varios siglos ya de, de creada y manualmente lo seguimos haciendo. ¿Ya? Sí, y me gustaría que, que los profesores que están acompañándonos en, en esta oportunidad y reflexionemos sobre esto. ¿No creen ustedes que necesitamos estas tablas hoy en día? Necesitamos pasar una variable que tiene una distribución normal a una variable que tiene distribución normal estándar para luego buscar la respuesta de la probabilidad acumulada en una tabla. ¿Qué creen ustedes? Los escucho, los leo. Freddy, Freddy, sería más o menos, profe, sería más o menos que para poder un médico indicar un medicamento tuviera que hacer el médico el medicamento. Todo el proceso farmacológico, químico, de, de obtener medicamento, creo yo. Bueno, hoy en día, en realidad, existen eh, formas mucho más directas de responder eh, este tipo de preguntas. ¿no? Muy bien, como dice Mario, antes vendían un libro con la tabla. Mario, te cuento que si tú abres un libro de estadística del 2021, en las últimas páginas están dedicadas a la tabla. Te aseguro. A las tablas Z, a las tablas T. Ani nos dice que más importante es que las personas puedan entender cómo, hallar, ¿no? ¿Cómo hallarlo usando el razonamiento. El razonamiento, lo más importante. Y usar una tabla será razonar, aprender a leer tablas y usar los paquetes estadísticos, nos comenta, ¿no? Miren, este, esta pregunta, resuelta con el uso del Excel, sería una pregunta muy sencilla. ¿no? En el Excel existe pues la función distribución normal, ¿no? como una fórmula directa donde tú ingresas simplemente cuál es el valor de X, para el cual quieres ser la probabilidad, la media, la desviación estándar, ¿no? colocas uno porque quieres una probabilidad acumulada en el Excel. Se da la respuesta directamente sin necesidad de qué pasa. Sí, Freddy. Al parecer se ha, se ha congelado la imagen de Freddy. ¿Ya? Y no solamente con el Excel, sino ¿qué tal, eh, qué tal si usamos incluso algo más actual. ¿Qué tal si usamos un, un aplicativo? Un aplicativo para un smartphone. ¿No? Aquí yo estoy usando un aplicativo que, si ustedes gustan, lo pueden descargar, es gratuito. ¿no? Un, un aplicativo de distribución de probabilidad que está en inglés. Es un aplicativo gratuito, muy intuitivo, muy sencillo de, de utilizar. ¿Ya? Y si usan el aplicativo, simplemente tienen que ingresar los valores de la media, la desviación estándar, el valor de X para el cual quieres hacer el cálculo de probabilidad. Incluso el aplicativo te da cómo es gráficamente la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos los profesores de estadística ante esto? Viendo que existe toda una tecnología... ¿Deberíamos seguir enseñando la estadística como hace años? ¿Deberíamos seguir usando tablas llevando una variable X a una variable Z? ¿O quizás deberíamos enfocar la estadística ya desde un punto de vista distinto? Quizás el foco de atención ya no sería el cálculo. Lo ¿No? digo esto, repito, como una pregunta abierta para todos. ¿no? Eh, les aseguro les aseguro que la gran mayoría de cursos de estadística, repito, tanto en Perú como en el extranjero, siguen esa secuencia tradicional. Les aseguro que sí. Y no solamente los cursos, sino los libros de estadística siguen esa secuencia tradicional. Bueno, y más aún, hay cursos que están muy relacionados con la estadística. Eh, por ejemplo, en los cursos de finanzas se ven aplicaciones de la, de la distribución normal. Y les aseguro que siguen utilizando. Eh, una secuencia eh, clásica de cómo desarrollar un problema de distribución normal utilizando la distribución Z y las tablas. Entonces, ¿noten ustedes en esta reflexión lo importante de hacer cambios en el curso de estadística? Hey, Freddy, este, un momentico. Sí, la pantalla sí. anterior. Si sí, quiero, quiero, quiero eh, eh, utilizar algo en la pantalla anterior. Miren eh, las aplicaciones de, de los eh, sobre móviles, sea cualquier o sea, sea Cualquier sistema operativo, o sea, Android o, o, o iOS, pues además de calcular la probabilidad, también le, le muestra gráficamente, gráficamente eh, la probabilidad, o sea, el área bajo la curva a la izquierda. La, o sea, todo esto también le da la posibilidad de visualizar los punto de vista gráfico que se tienen, O sea, hay mayor posibilidad de entenderlo. ¿Ya? ¿Sí, Freddy? Y en realidad las aplicaciones son muchísimas. Estábamos buscando con Rafael, ¿qué aplicaciones hay? La que les he mostrado hace un momento es una aplicación gratuita que tiene una muy buena puntuación para hacer una aplicación gratuita, tiene como 4,5 estrellas, algo así, ¿no? Es una aplicación muy buena, muy completa, muy intuitiva y a nuestros alumnos le vamos a seguir pidiendo que busquen en tablas las respuestas, le vamos a seguir dando puntaje por convertirlo a Z y dar la respuesta que encuentren en una tabla cuando el proceso es automático con estos aplicativos o con el Excel Repito, hay muchísimos aplicativos de estadística ¿no? eh, para el smartphone que pueden utilizar. ¿no? Y muchos de ellos son gratuitos y tienen eh, mucha facilidad en su uso. Bueno, con todo ello, espero que, que a todos les haya quedado claro. Me gustaría hacerles esta pregunta central de la exposición. ¿no? Cuando ustedes leen ACDC... Ojalá que todos se animen a, a participar. ¿Qué significado le encuentran? ¿Para ustedes qué cosa es ACDC? Podemos usar el micrófono también, ¿ah? ¿eh? Podemos usar el chat o el micrófono. Me gustaría que con toda confianza puedan participar. Repito que estamos aquí todos en un espacio... De docentes <risa> Muy bien, Oscar. ACDC le suena a Oscar. Se ve que escucha buena música, Oscar. A ver, ¿alguna otra idea? Heisen sí. nos dice, antes de Cristo. ¿Qué tal, Heisen? ¿Cómo te va? Después de Cristo. Interesante. Se usa mucho también Rafael Ello, ¿no? Sí, claro. Asociado a lo que hemos estado viendo hasta el momento en la exposición. ¿Qué otro significado podrían eh, darles? La creatividad, Freddy, Freddy, la, la creatividad de, de los profes que están acá, que también son de UPC y, y de otros lugares, no solamente UPC. Sí, seguro que, que sí, ustedes, seguro ¿qué, que ¿qué, sí. ¿qué, ¿Qué se les recuerda? ¿Qué les recuerda a ustedes? AC, ¿qué quiere decir A C? ¿O cómo lo pueden interpretar? O cómo se que hemos... Ah, mira, Mario nos, da... Mari nos da una idea también. Antes de la calculadora y después de la calculadora, muy buena idea. Mm -hmm. Muy buena no idea. O sea, ah. raíz de 35 antes de la calculadora era un ejemplo complejo, ¿no? Pero luego de la calculadora es ya casi algo trivial. Ingresar raíz de 35 es muy sencillo. ¿Cierto? Muy bien. A ver, otra idea. Estamos muy bien, ¿ah? ¿eh? Antes de la calculadora, después de la calculadora. ¿Qué más? ¿Qué más podría decir? decirse? Ver, le aseguro que son bastante significados. Tantos que los que recogieron fueron pocos. Sé que ustedes van a tener mayor cantidad de significado. Lo van a hacer en una lectura y todas las lecturas son válidas. Acá no hay ninguna lectura errada, al contrario, todas las lecturas son válidas. Y hay algunos colegas de, de, de profesión acá viendo, que están, están acá en el, eh, participando. Gracias, gracias. Mi ejército, sería AC? Pues sí, sería usted hace? Nos dice, ¿no? Antes del conocimiento. Antes del conocimiento. Interesante, hay que sumarlo, hay que sumarlo. Creo que hay que sumarlo, Freddy. Ya, ¿Ya? Tenemos, una masa, tenemos una masa. Muchas gracias, Joseín. A ver, alguien más, por favor. Bueno, entiendo que tenemos una limitación de tiempo, así que tenemos que ir un poco rápido, pero me gustaría leerlos con toda confianza, que participen. ¿ya? Tal vez hablar, alguien que hable, por favor, por, por voz. Ah, también, nos gustaría escucharlos. Sí, ojalá que se animen a hablar. Vamos, por favor para hacer un poco más dinámica la exposición. Bueno, por cuestión de tiempo, tenemos que avanzar, pero sí, estas reflexiones eh, las hemos ido, eh, ¿cómo podemos decir? Recopilando durante estos años con Rafael. El profesor, el profesor Mario, mira, dice algo interesante, <risa> seguro. <risa> Bacán, bacán. Buen punto, buen punto. Antes de la, de la, capacitación, la capacitación, después de la capacitación. Ojalá que sea sí. un antes y un después. Por lo y menos bueno, para mí siempre. Eso es demasiado, eso sería de demasiado. Un antes y un después. Ojalá, bueno, al menos, en, aunque sea una pequeña medida que nos haga reflexionar sobre nuestros cursos, ya sea estadística o otro curso que dictemos, esa reflexión ya es un buen inicio. Bueno, Freddy, antes pasa, de a las segunda, competencias. A, pasa a la segunda, a la segunda pantalla, si no nos van a decir, nos van a descubrir qué, qué hemos puesto. A ver... Todos los significados que vemos hay que agregarle los otros nuevos significados. Sí, muchas gracias. Ves que estamos sumando más significados. En realidad, esta pregunta la hacemos con Rafael en las oportunidades que tenemos para exponer estos temas. Y bueno, les voy a mostrar algunas que hemos recopilado, pero de hecho, que ya tenemos algunas más con el aporte de ustedes, con su generoso aporte. Muchas gracias. Miren, miren lo que hemos encontrado, ¿no? ¿Qué es la estadística ACDC? Algunas ideas. Antes de la computadora, Dora, después de la computadora. La, ¿La estadística debería ser la misma antes de la computadora que después de la computadora? ¿Debería ser la misma antes de la calculadora que después de la calculadora? ¿Debería ser la misma antes de los celulares que después de los celulares? Si tenemos aplicativos, ¿deberíamos enseñar el mismo curso de estadística que hemos aprendido nosotros? Como dice eh, Zenón también, ¿no? Antes de las competencias. Buena idea. También, mira, Zenón, acá también teníamos... Alguien nos había dado esa idea en una oportunidad. Antes de la enseñanza por competencia, ¿no? nuestros cursos eran cursos muy mecánicos, eh, de mucho cálculo. Ahora podemos darnos un espacio al razonamiento, a la interpretación. Sí, y tal vez los cursos estaban muy centrados en los cálculos, en la parte aritmética, y no en la parte de razonamiento, como han Sí, dependiendo algunos... de los cursos, ¿no, Rafael? Mira, por sí. ejemplo, en los cursos de quizás principalmente en la parte aritmética, y en los cursos de inferencial, en la parte de. Eh, de cálculo, ¿no? de cálculo infinitesimal, ¿no? Sí, Freddy, eh. Freddy la profesora Lucy hace énfasis, o sea, eh, señala hacer énfasis en la utilidad, es importante Eso, Lucila, claro, ¿cómo sí, te va, quitarle Lucila? quitarle tiempo, quitarle tiempo a los cálculos matemáticos, al final, no, no es lo central de la estadística la aritmética no es central, sino la utilidad, la aplicación Ya. Es importante, Lucila, es muy importante eso, la utilidad es importantísimo eso Buscar en qué contexto se puede utilizar la estadística como una herramienta ¿no? para la carrera, la profesión de nuestros estudiantes. ¿no? Sí, ver en qué parte puede ser útil. Y también para la interpretación de los resultados. ¿no? Podemos darnos más tiempo para ello. ¿Cómo lo hacemos? En eso estamos, creo. En eso estamos todos. Lucila también es profesora de estadística. Joséín también es profesor de estadística. Y en eso estamos. Me refiero que no hay nada escrito todavía. Hemos buscado mucha información en realidad y esto es algo relativamente nuevo. ¿no? A ver, para terminar, los significados que hemos encontrado o que hemos eh, con, con Rafael también propuesto, antes del confinamiento y después del confinamiento, ¿no? antes del COVID-19 y después del COVID-19. Debemos enseñar de la misma manera, el hecho de tener clases online hace que nos... Eh, detengamos un momento y digamos qué cambios podemos hacer en los cursos. Ya tenemos una computadora durante toda la clase. Ya no lo podemos prohibir a los alumnos que usen el celular. Al contrario, Freddy, al contrario. Es <ríe> nuestro amigo ahora, nuestro hallado. Sin el celular no podíamos estar impartiendo clases. Eso. Bueno, entonces, rápidamente, algunas limitaciones que hemos encontrado son nuestros retos de enseñanza. Es cierto, y son retos para nosotros, y y saben lo más importante de esto, y espero que todos eh, reflexionen sobre esto en los cursos que ustedes enseñan, que no hay nada escrito todavía, que hay mucho por descubrir. ¿no? Es interesante esta, esta frase poética de, de Machado que dice, ¿no? caminante no hay camino, se hace camino al andar. No hay un camino trazado. Si tú vas a buscar libros, lectura encontrarás algunos artículos quizás interesantes, pero quizás tú tienes que hacer el camino. Y seguro que por ahí vas a encontrar siempre mejoras que realizar en una segunda experiencia ¿no? o posteriores experiencias, pero, pero nos toca a nosotros hacer el camino. Si vamos a estar buscando de dónde tomar algún material, ¿no? eh, qué es lo que debemos hacer, les diré que, que va a ser difícil que encontremos algo. Tenemos que nosotros, por iniciativa propia como docentes de UPC, donde siempre estamos abiertos al cambio, tenemos que pensar... Eh, cómo realizar los cambios. Sí, Freddy, Freddy eh, hay algo ahí que, que me gusta puntualizar. Normalmente los que no somos profesión de, de, de, de formación pedagógico, siempre buscamos un paradigma y siendo pedagógico, buscamos un paradigma, cómo nos enseñaron nuestros profesores, cómo lo hacían. Y siempre de alguna manera nos marca eh, algún profesor, algún, algún, algún eh, maestro que, que impartía, que, que nos gustaba, que llegaba a los estudiantes. Y en la actualidad, yo no recuerdo haber recibido un curso completo online. He recibido algunos cursos, pero todo un ciclo, un semestre, es difícil. O sea, ese paradigma que anteriormente buscábamos es difícil. Y la literatura dice que hay que repensar el curso completo, que no es copiar y llevarlo a, a, a online, sino hay que repensarlo, ¿bien? Y, y sobre todo, y sobre todo que, que, que hay cursos que cada día van aumentando su... su su rol en la formación de los estudiantes, creemos que es el curso de estadística. acá decía la profesora Lucía, eh, nos quedan tres minutos. Ah, ya, rapidito, sí. Planteamiento cada día la mejor manera de llegar a nuestros estudiantes. Sí, Freddy, por favor. Sí, cortito eh, para terminar los apuntes de aquí. Simplemente sí. para remarcar algunas limitaciones que hemos tenido, en realidad, previos a la, a la pandemia, ¿no? Teníamos el temor de que los alumnos usen los celulares como una herramienta para el plagio, ¿no? Eh, teníamos limitaciones en el uso de las computadoras, porque no siempre teníamos un, un laboratorio de cómputo para las clases o para las evaluaciones. ¿no? Y lo, nuestros alumnos además tienen, en cuestión del Excel, eh, tienen poco dominio. ¿no? Pero bueno, por más que tengan poco dominio, en algún curso tienen que aprender a usar Excel, y yo veo que estadística descriptiva, por ejemplo, es una buena oportunidad para desarrollar este, sus habilidades en el Excel. ¿no? ¿Qué cambios hemos realizado nosotros en el curso por ejemplo, de estadística descriptiva, ya usamos Excel en todas las clases porque es un curso online ¿no? en esta oportunidad por la pandemia. ¿no? Hacemos, eh, la, los hay ciertos temas donde los cálculos son realizados directamente con el Excel. Entonces ya no nos enfocamos en la parte de cálculo, sino, como dice Lucila, en la parte de la utilidad y en la parte de la interpretación. ¿no? Y López en realidad también siempre ha usado eh, software estadístico en los cursos de inferencia estadística como SPSS o Minitab, pero esta oportunidad ya lo tenemos presente durante todas las clases, ya no solamente en clases prácticas, sino también en las clases teóricas, lo cual hace que esa frontera entre clase práctica y clase teórica ya vaya desapareciendo. ¿no? ¿Y qué oportunidades tenemos? Bueno, eh, tenemos varios aplicativos que todavía no estamos aprovechando, de, muchos de ellos son de uso gratuito, y tenemos una computadora, en todas las sesiones de clase disponible para los alumnos. Nunca hemos tenido eso y la computadora nos ayuda muchísimo, como les comentaba, en los cálculos estadísticos. Entonces, ya ese no debe ser nuestro foco de atención. Debemos repensar los cursos eh, y seguro que eso, a medida que vayan pasando los ciclos, vamos a ir enriqueciéndolos y vamos a buscar que nuestro curso DC realmente sea un curso totalmente diferente a los cursos AC. ¿No? Estos cambios pueden hacer que los alumnos tengan ya un, una mejor idea de cómo usar en la práctica la estadística, no solamente para su, sus trabajos, ¿no? ya en su desempeño profesional, sino también, y muy importante, para el desarrollo de sus tesis. Hoy en día, ese tema es muy importante. Ellos para licenciarse necesitan hacer una tesis. Justo Rafael está averiguando mucho sobre este tema. Y ya estamos por terminar, Rafael, simplemente de repente cortito para que nos comentes. Sí, a ver, este problema sí, con las tesis rapidito, ¿no? sí, rapidito acá. El gráfico este, la información que está ahí, es del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú y de alguna universidad privada donde está eh, la línea, la matrícula, en el color azul serían los graduados y en el color naranja los titulados. Y verán, digamos que en el 2019, 2019 el estudiante que, que, que termina sus estudios, bien, tiene que haber pensado, empezado tres años antes, cinco años antes, por un promedio seis años antes. Digamos que en total, en ese año, 6.000 estudiantes de alguna manera o se graduaron o terminaron los estudios, ya sea titularon, se titularon. Sin embargo, si vemos cinco años atrás, 48.000 estudiantes ingresaron a esa universidad, lo cual es una diferencia de 42.000 estudiantes o más de 40.000 estudiantes que todavía no han hecho ejercicio. Los estudiantes hay que formarlo para que puedan entender la estadística aplicar en sus investigaciones. Y acá hay algunos eh, elementos de todos menos tesis, el síndrome este de la presentación, pero pensamos que también sea un poco de la estadística, del uso de la estadística. Y en pos de esto tenemos que trabajar todos, seguir mejorando, los profesores sobre todo, que impartimos estos, eh, estos, eh, estos contenidos de manera que los estudiantes puedan utilizar la herramienta que impartimos no solamente para aprobar un curso, no solamente para aprobar otro curso que sea de base de estadística, sino para poder hacer sus investigaciones graduarse. En el caso nuestro, tanto de Frey como, nuestro, como el mío, los estudiantes nos escriben, profesor, mi profesora, de la, la, la, la, el profesor de, de la tesis me dice que buscar un estadístico y por lo general se busca un estadístico después de que los datos están recogidos. Hay que buscar un estadístico antes que los datos se, eh, se recojan, de manera que poder saber cuáles son las herramientas estadísticas que se van a aplicar. Y en esto es necesario un poco pensar cómo mejorar. Gracias, Freddy. Te dejo. Hay otra pantalla, pero me dicen que ya el tiempo cerrado, se terminó. ¿Ya? Sí. Gracias, gracias. Sí. A ti también, eh, Rafael. Sí, gracias. Freddy, por ahí, Luis, que nos está apoyando. Sí. Freddy, por ahí pasa la siguiente diapositiva. Rapidito, rapidito. Acá, en una búsqueda sobre el, el síndrome de presentación, o mejor dicho, el síndrome de todos menos tesis, existe mucho trabajo sobre el tema. Sigue, Freddy. Y uno de los factores sería el, el uso de la herramienta estadística. Y por supuesto, eh, algo que todos conocemos que es la ley universitaria, que exigen que los estudiantes, para terminar su bachillerato, terminen una investigación y, al igual que el doctorado, la mayoría. Grupo de estudiantes haciendo tesis. Interesante, los estudiantes que estuvieron con nosotros a principios de 2016, 2017. Y en estos momentos, el profesor nos hace falta que nos ayude, que nos asesore. Y en eso estamos trabajando, no solamente Rafael, sino solamente Freddy, sino todos los profesores de, de estadística, de la línea de estadística. Seguramente la profesora Lucy pu eh, pudiera hablar, el profesor José también pudiera hablar de los estudiantes que, que buscan al profesor de estadística para, para que, que le ayude, que le guíe. Y bueno, de eso estamos trabajando. Gracias Freddy, gracias eh, los demás. Freddy. Sí, Luis Miguel, él nos está... Gracias. Gracias. Gracias, profesores. Eh, ya para, para culminar, eh, voy a lanzar una, una pequeña encuesta. Aquí le va a aparecer en sus pantallas. ¿sí? Son solamente dos, pre, eh, dos preguntas. Bueno, son seis preguntas en total. Son para marcar rápidamente. Ahí está en la, en la pantalla. Quisiera, por favor, eh, que nos ayuden contestándola. Eh, para el caso de los, de los que están conectados aquí y son... Eh, docentes de UPC. Eh, en este caso, por favor, les pedimos también que respondan la encuesta para que se les considere como hora de capacitación. Bien, vamos, voy a dejar eh, un minutito para que puedan contestar todos. Faltan tres personas. Bien, eh, ya estamos muy cortos de tiempo para, para hacer alguna pregunta, pero creo que, que han podido eh, participar también en el chat. Eh, muchas gracias, eh, Rafael, muchas gracias, Freddy, y también eh, gracias a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Y los invitamos a continuar eh, participando de este, de este Festival de Innovación Educativa con los siguientes webinars eh, y talleres que tenemos. Aquí en el, en el chat les estoy colocando... Eh, la agenda que tenemos también para, lo, para el día de hoy y también para el día de mañana ¿sí? pueden escribirse a, a cualquiera que sea de, de su interés muchas gracias a, a todos muchas Muy gracias si pregunta adicional muchas gracias sí, también a cada uno de los participantes con gusto estaremos atentos si es que tienen alguna consulta más o, o enviarnos algún correo veo que alguien nos estaba haciendo alguna pregunta de SPSS si nos mandas un correo, quizás te podamos compartir algún archivo que te pueda apoyar en ello. ¿Bien? Creo que fue Oscar. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Espero que haya servido este webinar como una reflexión para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias. gracias. Chao.